Científicos crearon un invento ruso para poder comunicarse con el poder del pensamiento. Ni hombre ni mujer, cómo crearon a Q, el primer asistente de voz que no tiene género. Dos niñas de 12 años del departamento de Oruro participarán representando a Bolivia en el torneo internacional de robótica en Paraguay. Ya es posible controlar una silla de ruedas con simples expresiones faciales. Continúa viendo tu programa Mundo Tech. Comencemos con la información porque Google lanza una herramienta que permite ver las búsquedas en realidad aumentada, principalmente de los animales. Google estrenó una nueva función que permite ver en realidad aumentada lo que se está buscando. Por el momento, solo funciona cuando el usuario busca algunos animales. Tras anunciar la novedad en el Congreso de Desarrolladores Google y O a principios de mayo, la compañía lanzó la nueva función recientemente. Google publicó en su cuenta de Twitter videos que muestran cómo se puede utilizar esta herramienta en el caso de la búsqueda de un tigre, un panda o un perro. Si la función está disponible para un animal, en los resultados de búsqueda aparecerá su miniatura animada con la propuesta de verlo en tamaño real. Es así que la novedad está disponible en teléfonos con ArcCore y ArcKit, plataformas que permiten crear experiencias de realidad aumentada. En el congreso de mayo, Google señaló que será posible utilizar la herramienta no solo para conocer los animales, sino también para cosas más prácticas, como comprar ropa o calzados a través de Internet. Y para los amantes de la fotografía, los Pixel ahora detectan hasta los besos para acertar con el selfie perfecto. Google continúa alimentando la inteligencia artificial fotográfica a bordo de su línea de teléfonos Pixel, con los últimos Pixel 3 a la cabeza. Esta vez lo hace de la mano de un nuevo modo o fotomatón, que será capaz de captar el instante ideal para tomar selfies ya sea en solitario o en grupo de amigos, este modo está atento a las caras de los sujetos presentes en la escena y comprueba continuamente si están mirando a la cámara, si tienen los ojos abiertos e incluso si están sonriendo, en el momento en el que se cumplen estos parámetros dispara la foto, también si quieren tomar una instantánea dando un beso, este algoritmo se encarga de captar el momento más adecuado, la tecnología a bordo es una herencia de google chips, la cámara de video con disparo automático que presenta hace un año y medio y que ya no se encuentra a la venta. Básicamente lo que hace este algoritmo, que Google explica en su blog dedicado a inteligencia artificial, es otorgar una puntuación a la escena continuamente. Cuando se hace máxima es cuando captura la foto. También busca ciertas caras definidas como graciosas, con la lengua afuera, con el gesto de beso e incluso de sorpresa. Es una red neuronal artificial que está entrenada para clasificar nuestra cara en ellas. Este proceso es también transparente de al usuario, ya que aparece en una pequeña barra blanca que crece o no en función de lo que detecte el sistema. Cuando esta barra se llena, la foto es tomada. Tras probarlo, eso sí, es posible que nos demos cuenta de que se ha llenado una vez que la foto ha sido tomada. Y científicos crearon un invento ruso para poder comunicarse con el poder del pensamiento. Muchas personas necesitan ayuda para poder comunicarse después de sufrir un accidente, un derrame cerebral o enfermedades como la parálisis cerebral. Unos científicos en Rusia están elaborando un dispositivo para hacerla realidad. Se trata de poder comunicarse con el poder de la mente. Los científicos rusos inventaron un dispositivo que permite interactuar sin necesidad de hablar o realizar movimientos. Por ejemplo, uno de los pacientes tiene parálisis cerebral en forma de hiperkinética, es decir, las manos y pies se mueven espontáneamente fuera de control. Las pruebas con el equipo fueron prometedoras. Para el ensayo se utiliza un electroencefalógrafo en la base del sistema siendo lo más importante los electrodos que deben adaptarse estrechamente en la parte posterior de la cabeza. El siguiente paso es integrar el sistema de las redes sociales y flujos de información, así las personas sin movilidad podrían usar internet sin ayuda. Los expertos lo usan como canal de control. Esta experiencia es una forma de salvar a las personas después de algún accidente o algo que derive en derrames cerebrales. Se pueda promover de alguna forma un tipo de comunicación con el entorno. Esta iniciativa es algo nuevo que puede representar un avance decisivo en la medicina. Ni hombre ni mujer, ¿cómo crearon a Q, el primer asistente de voz que no tiene género? ¿Cómo suena una voz que no tiene género? Esa fue la pregunta que se hizo un grupo de investigadores y activistas en Copenhague, Dinamarca, y que les llevó a desarrollar el primer asistente de voz sin género del mundo. Le pusieron de nombre Q y fue mostrado al público hacia mediados de marzo de este año. Su objetivo es acabar con el sesgo de género en los asistentes de inteligencia artificial, explican sus creadores en el sitio web de Q. Las tecnológicas a menudo adoptan tecnologías de géneros, creyendo que eso hace que la gente se sienta más cómoda para adoptarlas", señalan. En el caso de los asistentes de voz, el género que predomina es el femenino. Siri, Alexa, Google Assistant, Cortana y Bixby tienen voz de mujer. Q es el resultado de una colaboración entre Copenhagen Pride, el festival anual de derechos humanos más grande de Dinamarca, enfocado en temas LGBT, la organización Equal AI, destinada a reducir sesgos en el desarrollo de la inteligencia artificial, varias agencias creativas y un estudio de sonido basado en Copenhague. Hi, I'm Q, the world's first genderless voice assistant. Think of me like Siri or Alexa, but neither male nor female. Hablemos sobre celulares y nuestros hijos, ya que esto es cuestión de salud pública. Por ello, ¿a qué edad será más aconsejable darle su primer celular a nuestros hijos e hijas? Veamos a continuación. En el marco de esta revolución digital, se ha producido también un inevitable paso generacional lleno de complejidades... Pautar y controlar el acceso de los hijos a esta nueva dimensión digital de la vida supone un desafío cargado de incógnitas y preguntas, para las que no siempre hay respuestas claras ni soluciones perfectas. Una de esas preguntas se refiere a cuál es el momento idóneo para comprar a un hijo su primer teléfono móvil o smartphone. Preguntada por ello, la psicóloga cristiana Suárez explica que normalmente hay muchos padres que a los 12 años ya les compran el móvil, momento que considera muy prematuro. Esta profesional recomienda esperar hasta los 14 años más o menos. Sin embargo, Suárez advierte que no es solo una cuestión de edad y que hay que contar con otros elementos, por ejemplo, la capacidad y la madurez de cada persona y qué tipo de uso se le da al móvil. En este sentido, la psicóloga recomienda ir incorporando usos progresivamente, según vaya aumentando la edad. Primero solo para llamadas, después WhatsApp, después redes sociales. Aquello que es más adictivo y que supone una mayor exposición social y más riesgo, hay que controlarlo más y dejarlo para cuando el menor sea más maduro. Resume. Por su parte, la psicóloga educativa Estefanía Quintana, indica que no podemos usar el parámetro de edad para evaluar la iniciación idónea en estas tecnologías, pues lo que realmente resulta determinante desde su punto de vista es la madurez en el uso responsable de la misma. Sin embargo, esta psicóloga recuerda que el uso de los dispositivos digitales también incrementa las destrezas tecnológicas, así como la seguridad del niño al poder estar en contacto siempre con sus padres y hasta puede contribuir a mejorar el desarrollo de ciertas habilidades mediante el uso de algunas aplicaciones que contienen actividades didácticas. Sin embargo, mientras las recomendaciones de los profesionales más expertos apuntan a una dirección más o menos consensuada, la realidad impone sus propias cifras, y lo cierto es que al día de hoy los menores estrenan sus propios móviles mucho más antes de lo que en términos genéricos se considera conveniente. Los múltiples factores de este fenómeno preocupa a psicólogos y a educadores y va moldeando el estilo de vida de las nuevas generaciones. Mientras tanto los padres cabalgan como pueden a lomos en un avance tecnológico vertiginoso e impredecible, tratando de proteger a sus hijos de sus efectos más contraproducentes sin tener del todo claro cuáles podrían ser. Todo un desafío propio de una época de grandes cambios. Y con esta información, vámonos a una pausa. En el siguiente bloque estaremos viendo cómo ya es posible controlar una silla de ruedas a través de las expresiones faciales. Enseguida retornamos. Continuando con el programa, dos niñas de 12 años del departamento de Oruro representarán a Bolivia en el torneo internacional de robótica a desarrollarse en Paraguay. Esperan poner de ellas todo lo mejor. Las orureñas Nicole Ed y Cecilia Crespo, ambas de 12 años, participarán de la competencia mundial de robótica que se desarrollará en Paraguay. Ambas serán representantes de nuestro país. Son nuestras campeonas, nuestras campeonas que van a ir a representarnos a Bolivia en un evento mundial, en un torneo de robótica en Montevideo, Uruguay. Por eso hemos hecho un trabajo conjunto entre Coteo, la Alcaldía y la Gobernación para facilitar este viaje. En ese marco, en primera instancia, quiero agradecer al Alcalde Municipal de Uruguay, don Saúl Aguilar, quien está haciendo un aporte de aproximadamente 2.100 bolivianos. Quiero agradecer a Coteor que está haciendo un aporte para la inscripción de 7.238 bolivianos. Y la gobernación a través de Coteor se está haciendo cargo de los pasajes para cuatro personas. Dos, nuestras señoritas y dos, las que entrenan ellas, y en eso estamos eh, cancelando la suma de 10.796 bolivianos. Estas dos menores que estudian en el Colegio Angloamericano del Departamento de Oruro se encuentran muy entusiasmadas por poder representar a nuestro país y aseguran realizar un buen desempeño en esta competencia mundial y poner en alto el nombre de Bolivia. Con esto queremos decirles que está garantizado su inscripción a partir de Coteón, está garantizado los cuatro pasajes que en este momento nos vamos a entregar, los pasajes de La Paz a Montevideo, para las cuatro personas, dos señoritas que van a participar en el concurso, y para los dos entrenadores, y 300 dólares yo diría para su refrigerio, de alguna forma. De verdad estamos muy contentos. Por ello, autoridades departamentales en Oruro realizan diferentes aportes para subvencionar los pasajes y estadía de estas menores en el país de Paraguay y de esta manera poder brindar algún apoyo para que las mismas hagan una buena representación de nuestro país. El, este, el robot tiene que realizar 15 misiones, eh, 15 misiones. aquí ha habido un, un campeonato, y es por eso nosotros salimos campeones y por eso ahora estamos yendo a representar a Bolivia. La verdad es muy emocionante ya que, como dijo antes, nos hemos estado preparando desde diciembre para esta competencia, sin embargo ya estamos como dos años ya en robótica y se llevará a cabo este torneo mundial en el, en el país de Uruguay, en la ciudad de Montevideo. Autoridades departamentales en Oruro aseguran que se debe apoyar este tipo de iniciativas para conseguir nuevos baluartes en nuestro país y de esta manera poder llegar a representar en otros torneos. Cambiando de información ya es posible controlar una silla de ruedas con simples expresiones faciales. Parece ciencia ficción, pero no lo es. Intel y Hobox Robotics han creado un kit que con inteligencia artificial y reconocimiento facial permite a la persona con discapacidad en una silla de ruedas controlarla con 10 simples expresiones de su cara. El Centro Nacional de Estadísticas de Lesiones de la Médula Espinal estima que hay aproximadamente 288.000 personas en los Estados Unidos que viven con lesiones de la médula espinal y aproximadamente 17.700 casos nuevos cada año. Un estudio de 2017. 18, incide que la movilidad física tiene el mayor impacto en la calidad de vida de las personas con lesiones de la médula espinal. La movilidad de las personas con una lesión medular se habilita a menudo a través de cuidadores o de una silla de ruedas motorizada con sensores complejos colocados en el cuerpo y que requieren una educación especial para operarla. El kit Willy 7 de Hobox Robotics utiliza inteligencia artificial y una cámara 3D RealSense Depth SL300, sin sensores corporales invasivos que proporcionan a los usuarios independencia y control sobre su ubicación. La tecnología artificial que lleva Willy 7 es de Intel, y hay más de 60 personas en los Estados Unidos que la están probando. La mayoría de ellas son cuadripléjicos, personas con esclerosis lateral amiotrófica o de la tercera edad. Es importante reconocer las formas en las que la tecnología puede ayudar a las personas a recuperar la movilidad y el control de sus vidas. El kit Willy 7 de Hobox Robotics es un gran ejemplo de uso de la inteligencia artificial para permitir que las personas con movilidad limitada puedan moverse con expresiones faciales naturales, señala Ana Berge, líder en Intel del área de inteligencia artificial para el bien social. Y con esa información, vámonos a una breve pausa, enseguida retornamos. Y ya en la parte final de nuestro programa del día de hoy, te presentamos una selección de las aplicaciones Walkie Talkie para iOS y Android. Enviar mensajes de voz es más rápido que escribirlos en una pantalla y en algunos casos es mucho más conveniente. De hecho, actualmente los Apple Watch en Watch OS 5 cuentan con un modo walkie-talkie. Aún así, no existe otra alternativa más conveniente para enviar un mensaje de audio rápido al teléfono de un amigo. Por eso te presentamos las mejores aplicaciones walkie-talkie para Android y iOS. Celo es una de las aplicaciones walkie talkie para Android y iOS, más conocida en el mercado, y es fácil averiguar por qué. Puedes hablar directamente con una persona en particular o crear un canal del grupo para un amigo o grupo de trabajo. Si eres particularmente sociable, incluso puedes unirte a un canal especializado para conversar sobre cualquier tema. Los mensajes de voz se reproducirán de inmediato si la aplicación está abierta o se reproducirá más tarde, cuando el destinatario tenga tiempo. También puedes enviar mensajes de texto, imágenes o alertas. Boxer es una aplicación alternativa de walkie-talkie, útil si quieres las funcionalidades de celo, pero además contar con una interfaz de chat más tradicional. Está construida más bien como una aplicación de mensajería instantánea tradicional e incluso incluye una vista de hilos, chat de texto y soporte para enviar imágenes. Desafortunadamente no tiene opción para difundir mensajes en el canal como celo, aunque puedes crear chats grupales. Está disponible para Android y iOS. Esta es una de las aplicaciones walkie talkie para Android y iOS más simple, es Two Way, la favorita de los extrovertidos. No puedes seleccionar contactos individuales ni enviar mensajes de texto o imágenes, sin embargo tienes la posibilidad de elegir un área geográfica específica, local o nacional y transmitir mensajes instantáneos para que otra persona pueda escucharlos. La opción para el minimalista Walkie Talkie Communication es simplemente una aplicación de Walkie Talkie. No tiene lista de contactos, mensajes de texto y ciertamente tampoco permite enviar imágenes. En su lugar, tú y un amigo descargan la aplicación, configuran el canal al mismo número y luego encienden el Walkie Talkie para intercambiarse mensajes de voz. Puedes cambiar el color de fondo y acceder a una versión web. Honestamente no ofrece mucho más que eso, pero funciona y es peculiar por su simplicidad, solo está disponible para ellos. Esta aplicación es un poco diferente al resto, mientras que las otras están limitadas por su necesidad de una conexión de datos, Walkitude usa una variedad de conexiones como Bluetooth o Wi-Fi, también podrás compartir una conexión de voz o subirla a un video por lo que un dispositivo antiguo podría usarse como un monitor para bebés. Si bien Bluetooth y otras opciones no son tan buenas en una casa o área urbana, podría ser la mejor alternativa para motociclistas en la carretera donde no hay conexión de datos. Definitivamente es una opción de nicho, pero que vale la pena considerar. Desafortunadamente para los amantes del iPhone, solo está disponible para Android. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. El reencuentro será el día lunes a las 3 de la tarde con más de tecnología. Continúe con la programación de Avia y a la Televisión.